¡Vente, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos un poco tarde, venimos presionados sí. porque hoy es el día de México versus Argentina. El tan esperado partido, Mario. Sí, mano. la verdad sí, es que ya vamos un poco tarde. Se me hace que ya empezó. Sí, Oye, sí, hay porque... mucha gente. Es que es sábado, Mario. No, y luego es Argentina. Es un clásico. Esperemos ganar. No sé, yo le doy tú? un 2-1. Favor, México. Yo Siempre no, a favor, yo no, México. Yo no soy tan goloso, yo me voy a 1 a 0. ¿Pero a favor de quién? De... México. México, ah, tenemos que apoyar. A o bueno, un 0 a 0 me doy de nuevo. No, <risa> es es mejor, ganan mejor. los dos. ¡Sí, Acá ¡Ya inició! Acaba de iniciar. Temas, Exacto. Fíjate que está jugando bien México sí, a empezar antes de los 10 minutos Está muy bien Mario Ha empezado fuerte Los dos equipos están fuertes Pero si sí le vemos movimiento a México De que tan siquiera los dos equipos Metan goles sí, Porque el ¿no? anterior Si sí veíamos que iba a quedar 0-0 Luego hoy se siente el ambiente Porque hay muchísima gente Mario Como, sábado, como ya les decíamos sí, Meto imagínate. un montonal de gente Y con la playera de la selección La ventaja de los argentinos Que son más bajitos que que nosotros. Pa Pasa lo que pasó en el partido anterior, Polonia versus México. Nosotros nosotros lo vamos a libre, a ver Vamos, ¡Ay, ¡Ay! No va que no a la de meterle el dedo. No, libre.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 Que el portero se la rajó en la Argentina de vuelta Argentina 45. A ver, no se acabó pues se le acabó eso, ya 5, 5, 5, 5, dije por tienen que ver buena a Argentina a exacto pero no vamos a ver ojalá nos 0 medio tiempo y después de ahí pues a ver qué pasa exacto Acerca, cerca. A nueve segundos. <tose> Aquí acaba el tiempo, maldita sea. ¡Vengan la puerta! ¡Vengan a la puerta! ¡Vengan Aquí también están apoyando a la selección. Todo el primer tiempo <tose> tum, tum, tocando los tambores. <tose> Están no, no. regalando un simón, rolando, hay que agarrar una agüita y pues a darle, gracias, gracias. ¿Cuál es su pronóstico para el segundo tiempo? 2-1 México. ¿2-1 México? Vamos a ver si es cierto, no, no, no, no, no. lo que me gusta es la bandera que trae. ¿Cuál es su pronóstico para el segundo tiempo? 1-0, por favor México. ¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? 2-1 no, no, no, no, no, no, no. Por favor, ¿quién ¿Cuál es el pronóstico para el segundo tiempo? 1-0 en México ¿Cuál es el pronóstico para el segundo tiempo? 5 a, a favor de quién? ¡México! ¡México ¡Ah, ah, Ahora sí, Mario, la primera jugada Bueno, una de las primeras jugadas del segundo tiempo El primer, primer tiro libre de Argentina De nuevo mexicanos ¿De dónde? De todos lados ¡Ochoa! Oh, ¡Vamos por el güey! ¡Oh, está nervioso. Qué pasó? ¡Ay, no, Messi! 251. No, sí, la verdad sí. ¿Qué pasó, Messi? ¿Qué pasó con esto? Que ya está jugando un poco más profundo Argentina sí. más nadie. También Mario, decirles que México anda un poquito Pues cansado por el primer tiempo Pero ahí vamos, ya no las ganas en el sexo, Mario No han atacado mucho, las han detenido Uy, nos metieron gol Messi No, me 63 y metió gol Messi Y buen gol, ¿eh? la neta chulada de gol Y pues, uy, me molo, estamos juntos, pero vamos a empatar, vamos. debemos de empatar, debemos empatar. No, no. empatar, pues todavía no se acaba esto, pues todavía no se acaba, México tiene que, que avanzar más al área, pues sí, pero no creo, son bien malos, <risa> no, son buenos, pero fíjate Mario, de no nos cegamos, de si nos cegamos, de eh, nos cegamos, por el enojo, <risa> pa ol, pa ol. Vamos, vamos no oh. anima, es que no se anima a tirar wey, no se anima a tirar Minuto 76 sí, si Mario uh, estamos al punto de perder vamos no, lista sea hay que esperar tocar no más encima nada no, no, ya güey si mete gol ya valimos no. Ay, es que ya están bien agotados los jugadores de México sí, es Porque todo el primer tiempo sí corrieron demasiado Y ya el segundo ya están casi muertos Ya se fue, se fue, Y se fue, ya había salido No sabe pero no sabemos Pero bueno que la salvó quiero libre para México Paul. Vamos a ver si logra hacer algo A ver si la meten Ah, ah, ahí viene México, portero. Ah, sí, ahí viene portero. ¡Ni modo, ni modo! El ¡Golazo! nosotros ¡Ya! Bueno. ¡Ya se acabó! ¡Se acabó México! ¡Se acabó! No, se ha acabado el Mundial. Todavía puede ganar a siguiente. siguientes. Pero ya el partido sí, ya definitivamente ya nos ganaron. ganar. México no mete, güey. Ahí está. ¡Ya se! Sí, ya se ¡Muy se se buen dio. gol, eh! Fue un golazo también. No, Sí, un golazo, ni modo. Y eh, pues ya ahorita ya está siguiendo mucha gente, Mario, ¿no? porque sí, bueno, ya los, ganen, de nosotros los no mexicanos. Remontar, nos decepcionamos por nuestra de nuestro equipo. Pero sin modo, todo no sé, depende de Polonia. Y también de México, si gana el próximo, si no, va no van a quedar fuera, pero. Sin modo. Y pues hay que esperar para el siguiente partido a ver qué pasa. Es bueno, ¡oh, un Ah. ¡Qué pedo, México! Siempre nos falla. <risa> Mantón delantero! un delantero. ¡Ay, Paul, ya quedó acá! ¡Ven, por favor! ¡Va a espalda! un seis y lo ¡Punto y que metan el tercero, paul? ¡No, y espalda! ¡Punto y no! Nadie mete el sí. pie, nadie lo mete pobre. A un minuto, güey Me todavía ahí, todavía está El de la honra, sí. el de la honra de perdida ¿Es qué se pasaron de, de... Ah, vale Jugaron bien la selección mexicana, pero nos falta meter goles Es lo único que nos falta No más, no más <ríe> Mario, ya no hay minutos extras Se acabó, falta el último balonazo no. se, se acabó, perdimos Pues ni modo, hay que reconocer Perdimos, Mario El premio de haya dejen su like y pues suscríbanse sí, activen acríban la campanita y vayan a seguirnos a Instagram aquí. exacto y sí. también Mario Facebook ahí sí. estamos subiendo videos en Facebook y TikTok ah exacto vayan a TikTok y sí, pues Mario ahí un saludo para los argentinos jugaron bien y nos vemos hasta un próximo video y hasta el siguiente